Hola, hola, buenos días. Pues aquí estamos en otro día haciendo un collage de, de nuestro día a día de. Pues. Las calles de Dayton, Ohio Esto es Dayton, Ohio Esta es una calle principal De la que siempre Recorremos para ir al centro eh, Como siempre, pues haciendo nuestros pendientes Y saludándolos En este día Mira, aquí estamos viendo el, el bus Que va a dar la vuelta hasta el fondo eh, se empieza a ver un poquito lo que es el puente, pero pasando el puente eh, se va a ver un poquito de una, una iglesia, me encanta ver esa iglesia por, por su diseño, le llaman diseño, bueno, diseño arquitectónico gótico. Eh, es muy bonita. La iglesia por fuera No la conocemos por dentro, ¿verdad? Pero el diseño se ve muy bonito Miren, ese piquito que se ve Del lado izquierdo es una iglesia Y sí, pues así es esto Miren, este es el centro Es una parte del centro de Dayton, Ohio Desde Dayton, Ohio Nos saludamos a todo el mundo Ay. Un poquito me nuevo, Pero, miren, esta es la iglesia qué bonita, esta, esta, esta, miren qué preciosa, me, me moví un poco mal y bueno, pues cómo se la están pasando, cómo están, y bueno, pues aquí, aquí andamos por las calles de Dayton, Ohio, Sí, amiguitos, aquí miren nada más estos edificios, esta es la, la bellísima ciudad de Dayton, Ohio, conocida a nivel mundial como la cuna de la aviación. Bueno amigos, pues aquí seguimos con nuestro día a día. Miren, ahora vamos a comer. En este momento, me acaban de traer mi platillo, miren. Vamos a comer una carnita asada con unas papitas. Unos frijoles refritos y... Me parece que esto es pico de gallo, sí es pico de gallo. Y me estoy comiendo aquí un taquito de tripa, miren. <coughs> Aquí está un taquito de tripa que está, la verdad, muy sabroso. Ay. Y bueno, estamos aquí con nuestro día a día. Estamos aquí este, comiendo. Uh -huh. Igual aquí estamos con su plato de, de ale. Miren, lo mismo es carne asada. Y pues con lo mismo uh -huh. con arroz, un arroz, chile con chile, cebollita. Um, guacamole, pico de gallo. Y este es una, un pepino y frijolitos. Y frijolitos aquí estamos. Espero y... que el Chile no esté tan picoso. <coughs> Nos va a decir salud. Ah, claro. Un saludcito para el blog. Y aquí salud estamos. Salud con Pepsi. Salud, ah. con Pepsi. Eh, salud por el anuncio. Dígame que yo me terminé mi café, pero en fin. Bueno, es una Pepsi exactamente. Eh. Y aquí estamos. ¿Cómo dicen? Pepsi y <risa> Pepsi. Ah, este es el azúcar porque porque.. Uh -huh. Bueno, me estoy tomando un rico cafecito, miren. Y sí, bueno, seguimos aquí en el día a día. Igual saludos y vamos a comprar este un poquito de mandado. Miren, aquí estamos en un restaurante muy bonito. Aquí exactamente en Dayton, Ohio. Se llama aquí la Guadalupana y pues estamos aquí disfrutando de los sagrados alimentos. Un ratito y vamos a comprar un poquito de mandado. Bueno amigos, seguimos con nuestro día a día. Con nuestras Zapata Aventuras. Con nuestro blog. Saludos para todos. Y pues que esto que el otro. Salud. Y más salud. Ok, salud. <ríe> y bueno, yo como estoy grabando no puedo decirle salud. Porque tengo uh -huh. ocupada mi mano con el celular. Pero... Pero este, nos estamos viendo y bueno, buen provechito también. No sé qué les va a tocar a comer el día de hoy a ustedes. Nosotros por hoy estamos comiendo esto porque andamos haciendo... ¿Qué andamos haciendo? Diligencias. Diligencias, muchos pendientes. Andamos en la calle. Llegó Ale del trabajo y córrele, córrele, córrele. Vámonos a hacer pendientes. El día de ayer lavamos, fuimos a comprar también cosas y bueno. Entonces con esta imagen seguimos con nuestro blog provecho a todos uh -huh. bueno, compartiendo con ustedes un día más estamos como, decimos, como dijimos estamos en la Guadalupana y bueno, naturalmente aquí la imagen de la Virgen de Guadalupe de manera natural, recibiéndonos y despidiéndonos ok bueno pues nuevamente en el día a día aquí nos encontramos en el centro, el centro de la ciudad de Dayton a un costado del centro definitivamente y bueno vemos que están pues haciendo unas reparaciones y aquí estamos aquí viendo viendo viendo este es un hotel esta es la parte del centro ah, de la ciudad de Dayton aquí algunos. vemos algunos de los edificios representativos de esta ciudad efectivamente detrás detrás de ese edificio se encuentra una de las escuelas de aquí de Dayton ese es el Sinclair a nivel técnico y a nivel profesional y bueno pues estamos exactamente exactamente lo repito en el centro de Dayton esta es la calle que le es nombrada o tiene por nombre la tercera la Street y bueno aquí vemos parte clásica de lo que es la arquitectura bueno bueno el centro, lado izquierdo, lado derecho es de restaurantes, de tiendas, eh, de lugares para, para este, comprar diferentes artesanías, eh, bares. La calle está de adoquín. Es una una de, de las calles principales emblemáticas de aquí de Dayton. Esta calle se llama Oregon, que es el centro de aquí de, de Dayton, Ohio. Aquí vamos, aquí vamos. Miren, al centro estamos viendo otra iglesia. Estilo gótico bonita, miren, miren, se ve muy bonito el diseño arquitectónico que tiene es una iglesia católica muy muy bonita, bueno, saludos, saludos y más saludos, seguimos, qué tal bueno pues en el día a día nuevamente como ven los preparativos para navidad generalmente aquí en américa se acostumbra que después de pasar lo que son las fiestas de halloween inmediatamente empieza la temporada prenavideña y bueno como vamos viendo eso es una es pues una maravilla la verdad Excelente, excelente, todos los, los detalles que, que alcanzamos a ver aquí. Son hermosos, son hermosos. La cantidad de luces que tienen aquí en el pasto. Es bastante, bastante. Y se ve muy bonito. Se ve muy, muy, muy bonitos. Vamos a ver, vamos a ver Ajá, que vemos un, un avión Unos muñecos, un barco, un trenecito El lomo, lomo morado Y wow, realmente la casa está toda cubierta de De luces ¿Qué más vemos por acá? Bueno Vemos un ángel, unos renos Estrellas Y sí, está muy bonito esto. Es una cantidad de luces tremenda la que tenemos. Como vemos, toda la casa está, está totalmente iluminada. La entrada de la casa está iluminada de una manera excepcional. El segundo piso no se diga. Y hasta arriba, naturalmente, no puede faltar un Santa Claus que no se alcanza a apreciar muy bien. Pero es un Santa Claus. Es un Santa Claus, un Santa Claus. Wow, realmente ese es la primera casa que vemos adornada ya en los preparativos de navidad o lo, antes de los días de acción de gracia de Thanksgiving, pues así es se empiezan ya a hacer los diseños de luces de luces navideñas y generalmente cada cada casa hace su diseño de una manera muy particular y muy muy bonita esta es la primera que vemos en este año, estamos empezando la temporada navideña. Y bueno pues creo que esto nos augura una buena y muy bonita, bonita y muy buena cantidad de luces, de casas adornadas. No, qué bien, qué bien. Bueno pues qué más podemos decir, ¿verdad? Esto más que gráfico. Expresivo habla por sí solo, ok. Amigos, pues espero que esta casa les guste. A mí me encantó, a nosotros nos encantó a Ale loli Y como comentábamos, es en, en el día a día. Y esto fue algo que encontramos en nuestro diario recorrido por las calles de Dayton, Ohio. Ok, pues espero que les agrade. Y nuevamente de fondo la casa. Y bueno, bueno, pues entonces, este ya es otro día de nuestro día a día, el día de ayer. Como lo pueden ustedes ver en el video, pasando pues vimos haciendo muchos pendientes, fuimos a comer, fuimos al centro a hacer pendientes. Fuimos a grabar la hermosa casa de, de este, iluminación de Navidad. Y bueno, pues miren, ya para terminar este vlog el día de hoy, mandándoles saludos como siempre a todos y con el protocolo de siempre, que nos hagan el favor de suscribirse, regalarnos un like, eh, dejarnos un comentario, activar su campanita para que sean los primeros en, en ver los estrenos de nuestro canal Ale Loli Family Vlogs. Y miren cómo ven. El día de hoy vamos a comer estas riquísimas calabacitas con queso, miren, en jitomate con tantito chupocle, miren, qué delicia de calabazas y esto es lo que lo que les estoy mostrando, ya no les, pues no les este, compartí la receta porque ya, ya está en nuestro canal, esa receta de calabacitas ya está, pero nada más para terminar el, el blog número 51 del día de hoy, termino con esto con unos ricos frijolitos miren y pues también este vamos a, a degustar como dice uno perdón por el movimiento y al finalizar nos vamos a a comer este rico tiramisú que, que lo compró alex miren ya casi ya va a la mitad miren aquí ya va a la mitad está de verdad está muy sabroso, es un rico tiramisú con un cafecito y bueno, vamos a comer estas ricas calabacitas con queso en jitomate, con frijolitos y de postre, pues un tiramisú. Entonces con esto termino este vlog, este video y por supuesto también con un cafecito, ¿verdad? Miren, aquí está el cafecito, vamos a ponerle tantita crema. Y bueno, pues entonces aquí estamos una vez más. Aquí estoy en mi cocina. Y este y pues nada más les comparto esto, lo de nuestro día a día. Aquí en, en USA, en Dayton, Ohio. Como siempre les enviamos muchos, muchos saludos. Gracias por ver los estrenos de todos nuestros videos. Y pues nos vemos en el próximo video. Sean felices por siempre, por siempre, por siempre y que esto que el otro pues a lo mejor no